El sol hoy me levantó a través de la ventana con su luz, siendo alarma en la calle alumbró, activando a los humanos, borrando mundos nocturnos, dando paso a actos diurnos. Escuchar a la vecina gritar, carros de transporte rumbo a trabajar, los mañaneros que nos faltan, los noticieros que malas noticias les gusta dar, las tragedias que no quieren parar, yo tomando agua para ir a caminar. No Quieren reinar. El político dijo quédate quieto viendo actos oscuros en plena luz del sol Y tapa tu mejor arma la voz a cambio de protección Ya no seas frixi mi bro, descansé, medité, escuché, conversé, canté Salté de abrazos fraternales también Ya que la naturaleza del hombre es de estar siempre saludable Piense mientras yo empiezo el acto Pese a que el tiempo pesa Nos preguntamos corazón o conciencia Hay una larga línea de preguntas pero pronto los noticios de callar y su tragedia de parar Las tragedias se harán felicidad también Mis bros, la realidad van a aceptar Y ella responderá si se va o se queda Yo no estoy a la espera Estoy en busca hasta que la noche llega Cobija como frío capaz de hacer recordar Que tan fría puede ser el alma Falta de luz solar Dejando ver también como la oscuridad Está en espera de la luz solar Para la verdad, para la verdad Todos bajo el sol otros caminando en busca del cambio, El noticiero hablando de malos actos Desde que los crearon problemas psicológicos Detrás de malos actos A mis vecinos les tapa la realidad La pantalla virtual Pocos quieren destruirlas de verdad los Ya suele dar señales avisando que se aleja Solo se puede ver su reflejo en fotos Pero ya no quiere dejar rastros Aún así espero algún día decirme retracto Mientras tanto caminamos El tiempo trajo un taco viejo es largos Un beat para el destrave, Un hit para que el tiempo fluya Al compás de los pasos Ellos caminando en distorsión Yo caminando bajo el sol Mi amigo en busca del cambio ella esperando el libro, el secreto de la vida Muchos dicen tener la razón, y encima de toda razón El sol, que cada día está más quemando Ellos sudando, yo que a mí